Bueno, estamos aquí presentando un caso real de una industria que mejoró su rentabilidad y sus resultados a partir de mejorar sus procesos y costos. Es un aserradero situado en la provincia de Misiones, República Argentina. Y mostramos la situación encontrada en el año 2018, cuando fuimos invitados a colaborar. Vemos aquí en este cuadro, uno de los cuadros finales de nuestro sistema eh, en Excel, donde hemos trabajado sobre eh, costos por cliente y encontramos que eh, los resultados por cliente que están a la vista, y eh, trabajando con eh, escalas de color, en colorimetría, ¿no? Estamos viendo que hay un solo producto que supera la, la, el nivel del 15% de utilidad buscado. Incluso tenemos aquí un eh, producto que está en signo negativo. La utilidad en este caso no superaba el 5%. Es un solo producto dentro de una pauta aceptable. ¿Eh? La utilidad o la ganancia de 5,4 fue considerada insuficiente. Entonces implementamos un modelo nuestro modelo matemático en Excel relacionando procesos con costos ABC. Donde trabajamos sobre la producción. En principio, ¿eh? aquí se muestra... En el aserradero, en las tres unidades operativas, la primera es el aserradero, y los rendimientos, los rendimientos operativos son muy bajos. No hay ninguno eh, de las señales que nos estén mostrando en verde. Entonces, estas son las primeras observaciones realizadas. ¿eh? Los rendimientos productivos mostraban un conflicto en eficiencia y productividad. Este cuadro nos muestra también son las primeras observaciones, los resultados económicos, eh, pueden verificar el punto de equilibrio en rojo, uh, la, la ganancia en, en rojo, entonces, los indicadores eran adversos. Esta es parte del de trabajo realizado. La situación encontrada, donde eh, están priorizándose los análisis de los impactos de por tipo de gasto, ¿eh? el gasto variable y los gastos fijos. El gasto variable es un 63% y el resto son gastos fijos y semifijos, incluyendo los administrativos. Es, uh, el costo fijo contra el variable es elevado por poca dilución. Y aquí apuntamos que cuando los costos fijos son altos en relación a los variables en un periodo poco productivo es muy peligroso y se puede evitar si disminuyen en la medida en que la producción decrece característica que tienen los costos variables a la derecha el cuadro del año 2021 después de tres años de trabajo se puede observar el incremento del de costo variable frente a los fijos o al inverso inversa, los fijos disminuyendo su impacto frente a los variables. Esto es positivo porque permite maniobrar más tranquilamente. ¿Eh? El costo fijo contra el variable ha disminuido. ¿Ustedes utilizan algún modelo matemático en Excel que les permita tener el control total de sus costos por producto y por cliente? En su empresa comercial, de servicios o comercial, los costos fijos son altos, medios o bajos. Algunas causas de los problemas iniciales que hemos mostrado sus indicadores por debajo de lo esperado. Las líneas de producción ...estaban desbalanceadas con cuellos de botella y sobredimensionamientos. Como se puede ver en esta gráfica, su cinta... ...un cuello de botella está por debajo del flujo... ...y el sobredimensionamiento por encima del flujo. Esto significa entonces que los cuellos de botella generaban desperdicios de recursos en los puestos medidos por nuestro sistema y procesos anteriores y posteriores por haber ya quedado restringido el proceso. Algunos desperdicios fueron aumentos en los costos de almacenamiento intermedio del proceso, lógico, por provocado por el cuello de botella, Tiempos muertos ¿eh? con caída de la productividad y el consiguiente incremento de los costos. ...corrientes de producción. ¿No? El sobredimensionamiento de algunos puestos generaba desperdicios de recursos. Que por ejemplo, en puestos con maquinaria con una potencia excesiva... ...por desbalanceo, que se traducían en mayor consumo de energía eléctrica. Excesivo rechazo de calidad... <coughs> Falta de estadística, ¿eh? no tenían una estadística por clasificación del producto obtenido, ¿eh? que impedía abordar un tema principal, maquinaria con bajo nivel de automatización, falta de mantenimiento, etc. Excesivo gasto en el área de despacho y entrega. ¿eh? Son actividades que no agregan valor, que el ABC las identifica, ...por falta de mantenimiento en los equipos móviles y de transporte. Exceso de accidentes laborales, esto es muy, era muy preocupante. Se destaca la falta de protección en maquinaria, aspiración, aspiración de la serrín, de la viruta, acumulación que producía entorpecimiento, desorden en, en los pisos y por no haber aspiración por medio de ciclones, falta de elementos de protección personal, todo ello porque por limitación de gastos. En tu empresa industrial, pregunto, de servicios o comercial, ¿sufren alguna de las causas que he presentado? ¿Ya tienen estas causas bajo control o aún siguen afectando a su organización? Esto que vemos aquí es el, el abordaje que se hizo en primera instancia a esta organización, a esta empresa, a este aserradero, graficando, relevando y graficando el proceso, el proceso que eh, nos mostraba las áreas de trabajo y el fluir de la producción desde la izquierda, desde la playa de rollos, rollos son los troncos, de los árboles hasta llegar a los últimos puestos o unidades operativas. Bien, ¿qué es el relevamiento de procesos? Es una descripción de la secuencia de actividades o las etapas del proceso. La graficación para interactuado con la gerencia y el personal intermedio, ¿eh? para las charlas, las capacitaciones, para el brainstorming, la determinación de la importancia de cada actividad o etapa, la creación de un historial de fallas de los procesos, centrándonos en los aspectos importantes, el establecimiento de estándares, ¿eh? para luego hacer las verificaciones de los rendimientos, Implementación del modelo matemático, entonces, que relaciona, ¿eh? que relacionó procesos con los costos e ilícitos. Que contempla el desarrollo de la secuencia de actividades o etapas del proceso. La parametrización con medición e indicadores de rendimiento de cada área. La parametrización con carga de datos económicos, también medición e indicadores económicos. ¿eh? Lo que hablamos es de indicadores no financieros e indicadores financieros. Implementación de cambios, ¿eh? incorporación, incorporación de equipos ya balanceados o previamente balanceados. Normas de seguridad e higiene industrial. Todo esto a consecuencia de la lectura anterior. Creación del área de aseguramiento de la calidad, con sus normas, dispositivos, calibres, controles. Sistematización de control de equipos móviles y de acarreo. Como base tuvimos un exceso de gastos por falta de mantenimiento. ¿En tu empresa crees que los procesos son causa o razón de alguno de los problemas actuales? Los resultados logrados, ustedes recuerden el primer cuadro, verifíquenlo, donde teníamos un solo producto por encima de la pauta del 15% de utilidad esperada. Aquí ya tenemos dos y dos que están en vías de serlo y habiendo ya desaparecido el producto negativo. La utilidad creció muchísimo. Entonces, lo, ahí tenemos dos productos dentro de la pauta aceptable y dos cerca de lograrlo. Bien, muchas gracias.